Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo con la alegría de iniciar nuestra jornada en la presencia de Dios. Quiero invitarlos para que leemos gracias al Señor. Vamos a iniciar nuestro día agradecidos con Dios. El Señor es inmensamente bueno. Cada uno reconozca y dele gracias a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar hoy viernes. El Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo del 1 al 15. En aquel tiempo se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque había visto los signos que hacía con los enfermos. Entonces Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta de la Pascua a los judíos. Entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿con qué comprar, compraremos panes para que coma esta gente? Lo decía para probarlo, pues él sabía bien lo que iba a hacer.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 y lo mismo todo lo que quisieron de pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno mis queridos hermanos, capítulo 6 del Evangelio de San Juan, vamos a empezar a meditar a partir de hoy y durante toda la otra semana este capítulo, capítulo 6 conocido como el sermón o la enseñanza del pan de vida y comienza con dos detalles que yo quiero resaltar hoy, uno que Jesús se retira a orar a la montaña y dos el milagro y la multiplicación de los panes, Jesús se retira a estar a solas con el Padre Celestial. Es necesario ese momento de intimidad con el Padre Celestial, de conexión con Dios. Y segundo, fruto de esa espiritualidad, fruto de ese momento íntimo con el Señor, está también el sentir la necesidad del otro. Jesús pone a prueba también a sus discípulos, ¿con qué vamos a darle comer a esta multitud? Y me sorprende que es un joven el que dice, aquí hay unos panes y unos peces. No fueron los mayores. Los precavidos, los que llevan su hambre para el viaje, fue un joven el que se atrevió a desprenderse y poner sobre la mesa el pan para que el Señor lo comparta. El Señor Todopoderoso nos llena de su gracia y su fortaleza. Un abrazo para todos. Dios los bendiga, queridos hermanos.